Buenos días desde un lugar de confinamiento al otro. Y hoy nos toca ver cómo salir. No salir de la casa. No salir de confinamiento físico. Eso es todo otro tema que no vamos a tocar ahora. Uh, pero sí tener claro que confinamiento físico es una cosa y confinamiento mental es otra todo otro tema, y es este tema que vamos a explorar ahora. Y eh, con, hablando con muchas personas últimamente de diferentes países, muchos han comentado con, eh, con un poquito de cuidado que en realidad eh, no están viviendo mal el confinamiento físico, que, eh, que están conscientes de todo el sufrimiento y, y, y todo lo que el por qué están ahí y no están regocijando para nada, pero que están reconociendo que hay mucho, hay mucho positivo en dejar de pensar que debemos de estar saliendo todo el tiempo. ¿No? y si pensamos lo que nos lleva a salir y nos impide de regresar y estar en casa eh, no necesariamente son las condiciones en casa pero esto también es un factor sino tenemos un modo de vivir que hemos internalizado que implica ser muy activos estar fuera mucho tiempo y esto es físico y mental estamos fuera mucho tiempo. Y yo estaba recordando mis años de periodista y yo definitivamente mi casa, mi, uh, mi departamento no fue el lugar donde pasé más tiempo. ¿no? Llegué en la noche a dormir, levantarme en la mañana, bañarme, vestirme y salir. Ni siquiera desayuné en casa. Y habrías la refri y ahí viste unos cuantos paquetes de salsa de soya o ketchup de alguna un pedido previo que había tenido y, y vacío, no cocinaba en casa. Por este estilo de vida, de ser joven, viviendo en Nueva York, teniendo profesión, estaba fuera todo el tiempo. Y Muchos ahora de estar retirándose de tanta actividad están descubriendo que hay mucha riqueza. Que eh, al interactuar eh, con tiempo, con más enfoque, la interacción es totalmente distinta y una cosa que a mí me ha estado pasando que yo sé que a muchos otros también es que gente con quien había perdido contacto eh, te busca o tú los buscas tú empiezas a pensar ah, tal y tal persona cómo estará viviendo esto cómo será su familia hace mucho que no y uno entra en contacto y uno a veces tiene conversaciones muy reales, ¿no? como uno va directamente a las netas, ¿no? Y porque no es un contacto por obligación social, sino estamos mucho más en contacto con la necesidad de contacto humano o contacto afectivo, justamente porque no, no nos estamos nutriendo de los múltiples contactos relativamente superficiales que tenemos al estar pasando otros en la calle o, o dos eh, frases intercambiados con cajeras o, o choferes o vecinos. Ahora solemos ver más esta necesidad y, y, y, y prestar más atención. Y cuando nos sentamos a tener una videollamada con alguien eh, y sabemos que esto es nuestro contacto, es una interacción afectiva, humana, que queremos tener, estamos en condiciones de realmente ver la otra persona. Abrirnos y querer escuchar, ¿no? mirar y... y, y como absorber el contacto más plenamente. No sé si, si les habrá pasado, seguramente a, a varios. ¿no? Y cuando tenemos este contacto menos agitado, más enfocado, en un tiempo tan intenso y excepcional en, en el sentido de no cumplir con la normalidad normal, que ahora es nueva normalidad, um, sí, sí es más real y tenemos una impresión de estar viendo al otro, realmente viendo, o por lo menos tenemos momentos de estos y tenemos la posibilidad de tomar contacto con esto. Y esto nos hace ver que el confinamiento físico no es realmente tan fuerte que un confinamiento mental. ¿Cómo nos atrapamos mentalmente? ¿Cuál es el mecanismo que nos mantiene eh, limitado, confinado? Y, para los seres humanos, un mecanismo principal son los roles sociales y las identidades que internalizamos y cuando nosotros nacimos, nacimos como seres humanos con infinita posibilidad de convertirnos en cualquier tipo de persona y muy pronto nos empiezan a vestir diferente según el sexo y esta diferencia de sexo y finalmente de género que son todas las expectativas que van basado en tener cierto, cierta base biológica, esto empieza a influenciar cómo nos vemos, cómo otros nos ven, cómo actuamos y finalmente cómo pensamos. Y para, para mostrar cómo las identidades nos limitan o más bien cómo nos autolimitamos a través de las identidades a mí el, eh, las identidades de género son muy, eh, muy buenos ejemplos. No son los únicos, pero son, son un ejemplo que todos tenemos uno que otro, una que otra identidad de género. Y sí es una identidad que para los seres humanos es absolutamente fundamental. Nos vestimos diferente, nos peinamos diferente y, y, y vivimos de modo diferente basado en esto ¿No? y es, es tan importante no sé si lo habrán experimentado pero si ves eh, una mamá con un infante ¿no? hay que estar muy cuidadoso antes de decir qué bonita o qué bonito, porque estás asumiendo que ya captaste, ¿no? Y si preguntas, es niña o niño, también hay peligro que se ofende, ¿no? Porque, ¿cómo no ves? ¿no? Y pues sí, ¿no? la ropa muchas veces lo identifica, pero a veces todavía tiene esta ropa verde o amarilla para no definir, porque en cierto momento uno hace compras sin saber, ¿no? Pero este rol eh, de género es un rol que podemos ver que en cierto momento eh, empieza a tener cada vez más importancia. Y hubo un estudio que se me hizo muy interesante donde eh, pidieron niños y niñas de hacer eh, ciertas tareas juntos los dos juntos, una niña un niño, juntos, y después como premio o regalo, ¿no? eh, le dieron al varón algo grande y algo mucho más chico a la niña. ¿No? Y en cierta edad, los niños muy sensatamente miran al adulto como que, ¿qué te pasa? ¿no? y comparte con la niña ¿no? porque reconoce, hicimos el mismo trabajo claro que el salario debe de ser igual ¿no? aun si no tiene el concepto de salario ¿no? la justicia, lo que, la, la equidad si sí lo tenemos muy, muy internalizado ¿no? pero a cierta edad y a esta joven Edad, todavía los varones suelen preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí tanto, a ella tampoco? ¿Mm? En cierto momento, a cierta edad, ya no lo cuestiona. Se nos hace natural, normal. Algo que pues así son las cosas. Y aquí el proceso de cómo llegamos a ser Seres humanos que nos vemos con equidad, con abertura, ¿no? incluso con generosidad, a ser personas que sentimos que nos toca más de ser un género o nos toca menos de ser otro género sin que se perciba. ¿no? Y este, el tema de desigualdad de salario es un tema muy reciente en el discurso público, en la conciencia. Nos tomó mucho tiempo antes de darnos cuenta, espera, esto a lo mejor no es natural. ¿no? Tanto las mujeres como los hombres lo vimos como, pues sí, así son las cosas. ¿no? Y esto es un ejemplo del modo en que podemos ver que los roles se aprenden, ¿no? están enseñados por la sociedad. Y ser mujer, ser hombre, no solo implica distribución de bienes, sino distribución de características, distribución de tareas ¿no? y un modo diferente de vernos. Y la semana pasada estaba tomando este, la cuestión eh, de eh, nuestra mamá y cómo la tenemos eh, confinada en este rol y cuán difícil es ver nuestra mamá como un ser humano. Realmente como una persona completa. Pero ahora nos toca pensar cómo nosotros nos confinamos con los roles que nosotros hemos internalizado. Nosotros nos confinamos, pero no solos, con la participación de toda la sociedad. ¿No? Y esto es un juego importante, que una vez nacimos y estamos ahí, claramente identificados, ya nadie duda cuando pregunta a la mamá, ah, es niño o niño, ya no se pregunta, ya se asume, ¿No? con ¿no? más o menos eh, como eh, posibilidad de equivocarnos, más o menos ya está identificado. Las niñas aprenden cómo una niña se mueva, y un niño o se aprende cómo los niños se muevan de estar observando y recibiendo retroalimentación y observando y a través de toda la aprobación y desaprobación. Y los roles sociales así se arman. Y si miramos bien el toque de queda que tenemos para mantenernos dentro de los roles, se impone a través de los reclamos, las burlas, las quejas, ¿no? y también a través de los elogios, la aprobación ¿no? y ¿no? la alabanza. ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué bravo! Tenemos ¿no? estos modos de imponer expectativas e identidades. Y esto no es solo en género. Puedes elegir el tipo de identidad que quieres. Vamos recibiendo con este juego entre lo que hacemos, cómo el mundo responde, cómo ajustamos, cómo el mundo responde, y ahí nos mantenemos. Cualquier identidad quieres. ¿no? Eh, sin embargo, roles eh, de género eh, son más o menos inescapables. ¿no? No, hay, hay muy pocos eh, campos de actividad donde realmente no es relevante si uno es mujer o hombre. ¿no? Aparentemente, sí, en el trabajo, pues no importa, ¿no? Todos somos un equipo. Pero. Hablando con una amiga mía eh, que está ahora trabajando desde la casa y está confinada física y un poquito menos mentalmente eh, con su familia y trabajando estaba comentando um, cómo es que no solo en la casa sino también en el trabajo eh, las mujeres están buscadas para brindar un acompañamiento emocional, ¿no? para darles consejos a los varones que no saben cómo moverse o manejar una situación o que buscan este, esta calidez, este afecto medio materno, medio no materno y como las mujeres están puestas en una posición donde deben de eh, como apoyar a, a un colega a sentirse con más confianza o más autoestima que busca yo creo que no me fue muy bien ah sí, no claro, te salió súper bien todos, no, estos momentos de servicio emocional que forma muchas veces parte de las identidades. Y ella estaba observando que, claro que sucede en su matrimonio, pero reconoce que también, ¿no? porque ahora al haber tomado distancia tenemos una increíble oportunidad de mirar desde otra perspectiva, ¿no? de ver con más ecuanimidad y con una mirada... Sí, más, ¿no? más imparcial. ¿Qué, es, qué pasa? ¿Cuáles de las dinámicas que yo encuentro en la casa también estamos viviendo en el trabajo? ¿Cuáles vienen de mí? ¿No? ¿Y cuáles vienen del contexto? Son momentos para mucha reflexión. ¿Mm? Incluso siendo una madre en casa donde, con dos niñas jóvenes muy activas, que mis llamadas de... mis videollamadas con ella son... yo nunca hablo solo con ella, yo tengo que saludar a sus dos niñas y a su esposo porque están en un departamento chico y así es la cosa, y necesitan de ella todo el tiempo. ¡Mamá, mamá! ¿No? Continuo. Y aquí, esto es otra, eh, otra cosa que podemos observar es que las identidades se reproducen y los roles que nosotros internalizamos vamos cargando a diferentes contextos. Y aquí eh, el rol eh, de ser mamá, ¿no? lo que empezamos a excavar y explorar la semana pasada, todo lo que esperamos de nuestra mamá. ¿No? Que nos dé todo. ¿No? Que amorosamente y por lo tanto felizmente da todo lo que tiene. Se agota cuidándonos y no se queja. Está, a la, está disponible para nosotros física, mental y emocionalmente todo el tiempo. Y que realmente no, no tiene sus propias necesidades porque su ser gira en torno a cuidarnos. Esto es su máxima satisfacción. Este rol de qué es una mamá no solo es relevante para quienes son mamás, sino estas expectativas también viajan a otros contextos. Y es algo que yo he, he vivido mucho y he tenido que reflexionar, querer reflexionar o no, eh, en el modo en lo que una vez una mujer, aun si no es mamá, no tiene hijos, una vez asume una posición de liderazgo, ¿no? de autoridad, ¿no?, aunque nadie le gusta la palabra pero si está en una posición de liderazgo todas las expectativas que una mujer en posición de liderazgo debe de ser como una mamá ¿no? y que se busca que una mujer líder sea amorosa, sea suave eh, Consciente, premia, aplaude ¿no? y cuando hace algo que no conforma con esto, se percibe que está regañando o reclamando o castigando. ¿no? Y para mí es algo muy interesante y muy, sí, problemático contemplar que el rol de un maestro o maestra espiritual es de beneficiar, es de cuidar a través de, del Dharma, de las enseñanzas del Buda en este camino. No, la tarea no es de agradar, no, ni mucho menos entrar en dinámicas de premio y castigo. Pero si un maestro espiritual eh, es ve una conducta que genera problemas para el crecimiento de un discípulo ¿no? le indica que esta conducta lastima, es algo que hay que trabajar ¿no? y normal, sí, claro, se entiende mientras si una mujer hace esto ¿no? la gente suele percibirlo como un regaño y hasta una mujer que ejerce, y esto no es solo en el campo espiritual, en donde sea, una mujer que ejerce su rol de líder, ¿no? si llama la atención es regañona, ¿no? que la pone a fuerza en la posición de madre, de una mamá. Y una mamá que regaña es una mala mamá. Esto no es lo que se espera de la mamá, se espera a papacho acaricie, cariño, ¿no? comida rica, nuestra comida favorita. Esto es lo que se busca de una buena mamá. Así que cuando hay una mujer que está ejerciendo una posición de liderazgo, uno de los modos de correrla de este rol es, o hacer que no se siente con completa confianza en ejercerlo es justamente de imponer esta, estas etiquetas, imponer esta visión ¿no? materna ¿Mm? y estos son modos en que podemos empezar a ver cuáles son los mecanismos que nos aprisionan en estos roles cómo se impone, cómo será fuerza qué nos mantiene ahí atrapados. ¿no? Y estos son momentos muy sutiles que podemos ir detectando, ¿no? donde alguien, sobre todo un hombre, pero no necesariamente, ¿no? usa vocabulario ¿no? que indica mala madre a una persona en una posición de liderazgo que implica ¿Y cuál es el efecto de decirlo? Otros no la ven como líder, sino como una mamá, con todas las expectativas que tenemos de la mamá, que es más agradar que beneficiar. ¿no? Y no es una autoridad que, que uno acepta fácilmente. Y además, para la mujer, ¿cuál es el efecto de esto? O el efecto quizás inconscientemente deseado, que se siente insegura en ejercer este rol. Se siente como un poquito fea y, y se pregunta, ¿estaba regañando? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Y la siguiente vez es más suave para evitar esta, estos comentarios o para salir de esas dinámicas. ¿No? Y yo creo que podemos mirar eh, en cualquier campo de nuestra vida donde tenemos eh, jefas, donde tenemos maestras, donde tenemos personas que están sencillamente ejerciendo una, una posición de gerencia o de liderazgo, de estar súper cuidadoso y vigilante con nosotros mismos, qué tanto estoy mirándola como mamá o usando vocabulario para otra vez importar todas las expectativas que finalmente hace muy posible que una mujer crezca o que actúa de otra forma que no sea dar todo, sacrificar todo y abnegarse. ¿No? Y para los hombres, Obviamente yo conozco las experiencias de mujeres más que conozco las de hombres porque las he vivido desde adentro. Ustedes pueden tomar sus propios referentes, ¿no? Un hombre que ejerce un liderazgo más consensual, que tanto empiezan con comentarios o lo descarta. ¿No? ya no hacen caso a su autoridad sino es una autoridad más supuestamente ¿no? masculino en ambos casos ¿no? mirar cómo estamos nosotros colectivamente confinándonos en roles a través de palabras y a través de ideas y expectativas que tenemos y también de nosotros cuidar enormemente cómo es que cuando sal, cuando alguien rompe el toque de queda, el toque de queda mental, de mantenerse dentro de estos roles o identidades. ¿Cómo son los multos? Multos se llaman, M multas, multas, multas. Sí, mira, femenino otra vez, multas. Como, ¿Cuáles son las multas para romper el toque de queda? Desaprobación. Y somos seres profundamente sociales. Somos conscientes y por esto vemos y experimentamos el poder de las conexiones. Aun si no lo llamamos así, lo sentimos. Necesitamos contacto con otros seres conscientes. ¿no? conscientes en el, ¿no? en el sentido mínimo, ¿no? otros seres eh, con mente, ¿no? otros seres humanos o animales. ¿no? Lo percibimos y por esto la aprobación y desaprobación tiene mucho poder para nosotros. Desaprobación es que vamos a estar privados de contacto con un grupo. Vamos a estar descartados de los círculos sociales, ¿no? Vamos a estar expulsados de comunidades, ¿no? Y sí es importante reconocer que la aprobación y desaprobación tienen mucho poder sobre nosotros, pero podemos detectar este poder e ir liberándonos, ¿no? Y hay pasos que podemos hacer para hacerlo. No es tan fácil. ¿No? El primer paso, ¿no? ya viendo cómo funciona un poquito eh, este confinamiento mental o el toque de queda que se impone sobre un ser humano que nace ser humano. Todos nacimos seres humanos. Y en algún momento... Esta identidad más fundamental, anterior a todas las demás identidades que tenemos en esta vista, empieza a perder su importancia. Y la identidad relevante es otra. ¿No? Soy tal y, de tal y tal familia, soy de tal y tal comunidad, soy de tal y tal país. Soy de tal y tal ciudad dentro del país. Soy de tal y tal profesión. Soy licenciada o licenciado de tal y tal cosa. ¿Mm? Soy mujer o hombre. Soy madre. Soy padre. ¿Mm? Soy abuela. Soy practicante de Dharma. ¿No? Tenemos muchas identidades que son lo que manejamos en el día a día el ser humano se pierde muy fácilmente de la vista. Y yo creo que esta pandemia es un momento excelente de volver a hacer que esta identidad sea central. <coughs> ¿Cómo yo quiero actuar ahora como un ser humano? Conectando con otros seres humanos desde ahí. ¿Mm? Y una amiga mía que es médica, anestesióloga, que había trabajado en, en un hospital en la sección de COVID se ofreció para esto y claro que lo aceptaron y me comentó que para muchos de los médicos en este momento independientemente de si tienen un camino espiritual o no, y esto es en España donde ¿no? una vida secular es como muy común eh, aun si no tenían un camino o creencia espiritual o religiosa estaban rezando por sus pacientes ¿no? y veían sus pacientes realmente como sus hermanos de modo que no había sucedido antes esto que lo que compartimos es tan central y importante que es la vulnerabilidad humana, de poder ver esto y tomar contacto con esto, puede ser supremamente sanador para el mundo en este momento. Y no solo que no descarta la realidad de la tremenda desigualdad de accesos a cuidado médico, de las condiciones en las que se vive el confinamiento, y por lo tanto, tanto al nivel de vulnerabilidad que uno vive ¿no? según recursos económicos según ser o no migrante en el lugar donde según muchos factores al contrario al tener a la vista que, que compartimos algo mucho más fundamental que es ser un ser humano puede ayudarnos en que Sentimos al fondo que esto no está bien, que hay tanta diferencia. No es natural que, claro, los con privilegios tienen esto. Los que no, pues esto así es. ¿no? Cuando hacemos más fundamental la identidad más fundamental, cuando lo hacemos más visible, nos pueden... Eh, realmente saltar a la vista mucho más la desigualdad de oportunidades. ¿no? Así que al darnos el permiso de tomar más contacto con la identidad de ser un ser humano, no es para desdibujar las diferencias reales sociales que se arman, sino de reconocer, son opcionales, son artificiales, son construcciones que por lo tanto y construcciones humanas que por lo tanto se puede de, desconstruir desmantelar ¿No? y parte del proceso de esto es de reconocer, reconocer cómo se arman cómo se refuerzan y cómo yo participo en estos procesos ¿No? los memes que compartimos que solo funcionan porque están manejando cierta visión de mujer y hombre, madre, padre, esta etnicidad y el otro, este partido y el otro. ¿no? De estar mucho más conscientes de cómo somos cómplices del confinamiento mutuo. Y este primer paso de ver eh, cómo es que se... cómo funciona... Cómo se arman y cómo no nos mantenemos aprisionados. Y sí es una prisión. ¿Mm? Es una prisión que tiene este elemento que estamos viendo de la imposición social, pero nosotros luego los internalizamos. Parcialmente porque queremos esta aprobación y no queremos quedar fuera. Las relaciones son muy importantes. ¿Mm? Pero también hay este elemento que tocamos en esta plática de Liberemos a mamá de su confinamiento, eh, que es eh, la, no solo los multo, las multas sociales, sino las emociones. Que, que forman también multas y forman ¿no? barras en la jaula. Y estos son sobre todo culpa, donde se, sentimos que debemos de haber cumplido estas expectativas. ¿no? Y ¿no? si la culpa es una emoción de las mamás, hay un porqué porque tantas expectativas que ningún ser humano iba a cumplir allí se proyecta. ¿No? Y con razón en el budismo se maneja la, el ideal de una mamá hacia un único hijo o hija. Esta intensidad de amor incondicional es lo que procuramos generar en el camino espiritual y que es algo que se logra en una fase muy avanzada de poder ver a otros a todos con esta mirada porque es cuestión de práctica espiritual muy avanzada porque no es, no es algo que viene fácil, no es nada fácil, ni es algo que se logra sin mucho, muchísimo trabajo. Y en una generación de 8 billones seres humanos, quizás 5 o 6, ¿no? pero lo esperamos de 4 o 3 o no sé cuántos billones de personas se hacen madres. Esperamos ¿no? que algo que es producto de mucha, mucha preparación interna es algo que viene ¿no? muy temprana en, en la vida sin haber recibido esta estas condiciones de, de trabajar. De llegar al punto en que realmente se puede nutrir ¿no? y sostener un amor, y no tener ya ninguna necesidad propia. Esto es casi imposible. ¿no? Es sobrehumano. Pero, por todo el discurso sobre lo que es una mamá, y cómo lo hace felizmente, ¿no? el sacrificio, el dar todo, ¿no? el no quedar con nada, porque ni necesita. Porque es suficiente para una mamá haber dado todo a los niños. Y queda totalmente agotada, vaciada y se espera que sigue dando. ¿No? Es imposible. Esto no es posible. Sencillamente no, nunca iba a pasar. Pero castigamos terriblemente con palabras, con reclamos con resentimiento y las mamás mismas se castigan muchas veces aún peor, antes de cualquier otro castigo llega a través de la culpa. ¿No? Y culpa, acordemos que es una forma de autoodio, donde ¿no? nos miramos como defectuosos, ¿no? fracaso, horrible, inadecuadas. ¿no? Y cuando miramos las expectativas, ya podemos ver que esta es una condición para confinarnos, ¿cómo? A través de la culpa, porque sentimos que debimos de haber hecho todo esto, y sido todo esto, y sentido todo esto, y no sentido aquello, y no sido aquello y no hecho aquello. ¿No? Y como eh, se mencionó la semana pasada, ¿no? la, eh, la eh, el psicoanalista importante Melanie Klein había dicho que eh, ninguna mamá jamás iba a poder cumplir las necesidades emocionales, todas las necesidades emocionales de su infante. ¿No? Vivimos en un mundo imperfecto lo que buscamos del mundo, el mundo no nos va a dar ¿No? y desde el punto de vista budista lo que una mamá hace es, nos presenta este mundo imperfecto y la culpamos porque no, la, no lo corrigió, no lo sanó, no aseguró que íbamos a recibir todo lo que hicimos de la vida. ¿Mm? Así que yo creo que la, este primer paso de identificar todos los mecanismos nos lleva a estar trabajando internamente. ¿Mm? Y esto es lo que pasa a una mamá, es lo que pasa a mujeres en posiciones de liderazgo, ¿no? que hay un rol que a veces ni siquiera es su rol, no es su tarea. Pero si no lo cumple, ¿no? recibe comentarios, recibe reclamos, ¿no? y ya la inseguridad, la autocorrección, la autocensura ya empieza a hacernos menos y nosotros eh, somos partícipes ¿No? mientras si lo tenemos bien detectado un primer paso que yo aspiro a hacer es cuando suceden lo, lo identificamos muy pronto, ah esto es lo que está pasando y lo comentamos en el momento ah mira ¿no? Ese tipo de comentario es forma de, ¿no? De asumir que este rol es como un rol materno y no lo es. Así que es, esta palabra no es muy relevante. ¿no? Imagina si pudiéramos decir esto. ¿no? Y estar más conscientes del discurso y tenerlo en el radar. ¿No? Reconociendo que nosotros, nosotras, somos absolutamente co-creadores de estas prisiones. ¿No? Y, y a veces no se escucha como que los hombres imponen esta vista y esto es totalmente erróneo. Nosotras somos por lo menos la mitad de los constructores y a veces más. Así que esto es muy favorable porque todos juntos tenemos algo que podemos hacer al respecto. ¿Mm? Y también de reconocer que cuando tomamos la humanidad y la confinamos en estos dos roles, más o menos normalmente ¿no? se aceptan dos, si las mujeres están confinadas en un lado, los hombres están igualmente confinados en otro rol. Diferente, pero también confinados. ¿No? Y ahora me quedan nueve minutos para eh, hablar uh, qué podemos hacer al respecto. Bueno, el primero que podemos hacer y tenemos que hacer es, es sernos conscientes, darnos cuenta. Y estar cada vez más atentos a los mecanismos porque en todos estos pequeños gestos tenemos pequeñas oportunidades de desmantelar ¿Mm? y un segundo es y aquí es un poquito desafiante de estar dispuesto de pagar esta multa social para romper el confinamiento que es la desaprobación. ¿No? de no dejarnos manipular tanto por estas palabras es más fácil hacer cuando reconocemos qué es no, si te dicen como no sé, dura o regañona o fría de reconocer eh, estas estos son etiquetas de género que están usando para que yo me ponga más en una posición de de agradar ¿no? y esta no es mi posición ahora, así que no ¿Mm? pero también y si es, es una tremenda liberación si lo logramos hacer es, ¿qué me importa? ¿Mm? y pagar esta multa de la de desaprobación podemos hacer cuando nosotros tenemos nuestros propios criterios muy claros sabemos cuáles son los principios a cuales nos queremos afianzar. ¿No? Mi rol aquí es generar equipo. ¿No? Y esto va a implicar ciertas cosas que no todos van a aplaudar porque no van a ser como de una mamá que consiente, etc. ¿No? O de reconocer que cuando hay diferentes centros o grupos o equipos eh, bajo tu cuidado de reconocer de repente un grupo ve otro grupo como su competencia. Ah, que esta es la consentida, el consentido y nosotros de reconocer esto. Aquí tenemos una relación muy marcada por estos roles de mamá y los hijos consentidos y la competencia, y de identificarlo y saber que, ok, yo, yo sé que están proyectando, pero realmente no, no voy a caer en el espacio donde quieren insertarme aquí, ¿no? Que, que no es sencillo, porque se vuelve a imponer y se vuelve a imponer y se vuelve a imponer. ¿Mm? Pero tener muy claro, mi rol aquí es, ¿no? es cuidar, es beneficiar, es guiar, es generar algo, es construir algo. Y los principios a través de lo cual, los cuales voy a cumplir este rol son las siguientes. Yo quiero hacerlo con ética, quiero hacerlo con ecuanimidad, quiero hacerlo con generosidad, quiero hacerlo con compasión tener para nosotros cu cuáles son los principios básicos. Y si yo salgo de mis principios, ok, ahora sí tengo algo que yo necesito atender. Pero si yo salí de, del marco de un rol, yo sé que eh, yo no quiero estar ahí, yo quiero estar aquí. ¿No? Y esto nos permite cierta libertad. ¿No? Pero, y esto es una, un elemento importante y final y esto es de la importancia si estamos retando la aprobación social entonces necesitamos tomar contacto con una comunidad que comparte estos principios que comparten nuestros valores que nos apoyan ¿No? porque si somos seres sociales no, decir que, mira, yo no voy a pagar todo lo que tendría que pagar para mantener tu aprobación. No es un mecanismo factible para mí. Y sé que no, por esto no voy a caber tan no, cómodamente en este círculo. Yo necesito tener otra comunidad que me apoya. Comunidad o amistades una comunidad puede ser nada más unas cuantas amistades, ¿no?, compartidas. Así que yo creo que mi, esta es mi propuesta para resumir de eh, realmente darnos la tarea de identificar cuáles son las identidades que yo tengo, cuáles he internalizado, cómo me autolimitan y sobre todo cómo se imponen y se refuerzan. ¿no? ¿Cuáles son las multas? ¿no? ¿Cu ¿Cuáles son, quiénes son la policía? ¿no? Y identificar lo más que podemos, nosotros estar atentos a nuestra participación en imponerlos en otros y después cuestionar ¿no? los valores detrás de esto, afianzándonos a nuestros valores, nuestros principios. Y teniendo muy claro las metas que tenemos en, dentro de la identidad que estamos tocando ¿no? o, o viviendo. Así que identificar lo más detalladamente. Y después, cuestionar. ¿No? No sencillamente responder a la aprobación y desaprobación, a las burlas, a los comentarios, ¿no? a los reclamos, sino saber que yo sé que no cumplo tus expectativas, pero yo no creo que estas expectativas son realistas, o esto no es lo que yo veo como mi tarea. ¿no? O ¿no? hubiera querido pero esto no fue muy factible, estas expectativas no son realistas y más vale reconocer esto. Quizás solo decían a nosotros mismos ¿Mm? y cuestionar es, ¿sí? Estar dispuestas a pagar la desaprobación y el tercer que yo creo que sí es muy importante es de hablarlo con amistades y buscar comunidad que puede compartir eh, los principios, los valores y este trabajo de cuestionar juntos las identidades que tenemos. y Yo creo que para una tarea o una su sugerencia para la semana, para ir asentando un poquito este trabajo o llevándolo a lo cotidiano. Eh, Podemos, aparte de estar continuamente tomando conciencia, podemos de vez en cuando a lo largo del día detenernos un instante y preguntarnos cuál es la identidad que se está manifestando aquí, qué es el rol que yo estoy tocando. ¿No? Y a veces estamos en una reunión y nos damos cuenta... Yo que soy hermana mayor, estoy tocando el rol de hermana mayor. O yo que soy hermano menor, estoy tocando aquí el rol de hermano menor. Darnos cuenta. Y después decirnos, anterior a esto, fui un ser humano y soy un ser humano, anterior a esto. Y si podemos, a la misma vez desde esta sensación de ser un ser humano antes todo, de intentar vivir con un sentido de la posibilidad infinita que hay en ser un ser humano. Y yo creo que si lograríamos... Eh, Continuar con este trabajo que obviamente no se concluye en una semana, sí estaríamos liberándonos eh, del verdadero confinamiento, que es lo mental. Y creo que vale la pena. Gracias.